hola gente cómo les va bueno en este video les voy a mostrar el antes como pueden ver acá este es mi setup tengo la luz ahí está la camarita el mouse fíjense esto no está bien como pueden ver es una hoja el pad que tenía antes se me se me rompió y bueno para provisoriamente para zafar eh, usé una hoja porque era lo que tenía a mano pero bueno, en fin acá tenemos el CPU, el micrófono acá tengo una lista de, de las cosas que voy comprando y voy tachando esta es mi taza de Grossbeat Producciones así que nada gente ahora les voy a mostrar el después bueno, acá me llegó el producto como pueden ver, el pad voy a ir girando la, la caja bueno esta es la marca Horizon mousepad RGB, se conecta mediante USB, ahí lo voy a sacar. Bueno gente, como pueden ver, acá ya está conectado el pad RGB, un cañito, ahora si ustedes quieren este mismo accesorio, se los dejo acá en la descripción de este mismo video, como en videos anteriores le he dejado links para que ustedes si quieren comprar por Mercado Libre, pueden elegir pagar unos mango más y se los llevan a domicilio, así que nada, gente, lo súper recomiendo. Muy cómodo, muy práctico, que da, le da un toque mágico a su setup y nada, nos vemos, chau.